Saludos, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Acuérdate que uno de tus pasatiempos favoritos es jugar playstation. Si las matemáticas no fallan, eso quedó bueno. ¿Cómo fue? Listo, agarré y conseguí 250 gramos de queso rayado. lo que dejé allí. 250 gramos de arroz remojado 8 horas antes y después se le quitó el agua, el agua del remojo. Ahora, 250 gramos de agua. Lo dejé ahí para licuar el arroz. Eh, le eché 6 cucharadas de aceite. También agregué un huevo. ¿Oíste? Eso fue todo para la preparación de la torta de arroz con huevo, queso y además le agregué salchichas. Pero las salchichas se las puse después, después en, a la mezcla, en la bandeja de horno. Perfecto. La bandeja de horno se llevó al horno encendido a 180 grados precalentado y se metió por 30 minutos y bueno, quedó delicioso ahora estoy esperando que se enfríe el horno que salga el vapor esos son 15 minutos después de la cocción el que no trabaja está jodido tiene que trabajar y echarle bola para que pueda comer ok, eso es lo primero debes trabajar sal y busca un trabajo algo que hacer